Para el ejercicio número 7 hay dos rectas paralelas, la recta A y la recta B y también otro par de rectas paralelas en otro sentido, el, el F y el G. Las rectas F y G cruzan, cruzan a las dos primeras rectas paralelas A y B, formándose esa figura. Además hay una recta secante por aquí, la llamamos recta L, la recta que pasa por el, punto, por el punto B y por el punto A. Además me han dado señalado este ángulo que mide 120 grados en el punto A. Y en el punto B tengo un ángulo X y acá va la marca de otro ángulo que viene a ser el suplementario. Aquí he marcado el punto C que es la intersección de, de la recta B con la recta G. Bueno, tenemos ahí una recta L, acá una recta L y acá la recta B. Aquí está el ángulo X, aquí estaría el punto B. Y este ángulo es el mismo de acá. Debe medir el suplemento de X, o sea, 180. Menos x, debido a que todo esto es 180, todo eso mide 180, 180 menos x es el, el resto, ¿eh? el resto del ángulo, estamos de acuerdo con que es 180 menos x. Además, se está formando acá una figura que lo voy a marcar, esta figura de acá, es una figura conocida, tiene esta forma, como si fuera un zigzag. Acá tengo el ángulo de 180 grados menos x, es el punto, el punto B. Acá tengo el punto C El punto A Este ángulo de acá es el mismo que aparece aquí Ese ángulo vendría a ser 60 grados Ese ángulo vendría a ser 60 grados Y este ángulo de acá es, Debería ser el suplemento de 145 Puesto que es conjugado con 145 Entonces debe ser 35 grados ¿Cómo sabemos que es conjugado? Bueno, basta que tenga dos líneas paralelas y una recta secante Dos líneas paralelas una secante, si acá este mide digamos alfa, el otro debe medir 180 menos alfa. Estos dos ángulos se les llama conjugados internos. Los de acá también son suplementarios y les llaman conjugados externos. Bien, entonces vemos de que el ángulo debe ser 35 grados ahí en el punto C. Y este ángulo es 60 grados debido a que todo esto es 180 grados. Se le resta 180 menos 120 y tenemos 60 grados. Bien, hay una propiedad que me dice que los, la suma de los ángulos que se abren hacia el lado izquierdo es igual a la suma de los que se abren hacia el lado contrario. Bien, entonces escribimos 60 grados más 35 es igual a 180 menos X. Si sumamos me va a dar 95. Ahora la X debemos de pasar a este lado con signo cambiado y si restamos... 180 menos 95 efectivamente me va a dar 85 grados Lo cual es la respuesta que aparece aquí Y ya está Eso fue el ejercicio número 7 Aplicando esta propiedad Muy bien, para el ejercicio número 8 tenemos dos rectas paralelas Tenemos la recta L1, tenemos la recta L2 Y ambas son paralelas Dos rectas paralelas L1 con L2 <coughs> Tengo acá un ángulo de 90 grados Aquí, un ángulo de 90 grados ¿Sí? entonces debería ser aquí este ángulo que mide 90 grados y vemos de que todo el ángulo es de una vuelta ¿Sí? así que podemos sumarlo y x más y más 90 x más y más 90 grados debe ser igual a 360 grados 90 vas a restarle al 360 y eso me va a dar además tengo la, el dato del problema que dice que x menos y es igual a 50 grados podemos sumar ambas ecuaciones sumar ambos miembros y se va a cancelar el, el y por tener signo contrario sumamos x más x 2x sumamos 270 más 50 y eso me da 320 y eso me da 320 así este 2 va a dividir al 320 y, y x debe ser 160 grados en cuanto a y tenemos, tenemos la primera ecuación x más y igual a 270 reemplazamos X y el 160 pasa a restar al 270 y lógicamente la resta me va a dar 110 que es lo que tenemos en la respuesta porque me pedían el valor de beta claro, el valor de beta es el que está ahí faltaba explicar esa parte bueno, vamos a explicar esa parte donde estaba el beta bueno, tenemos acá el L1, L2 tenemos el L1, L2 tenemos acá este, una recta secante donde está beta y además tenemos el, el valor de y el valor de y que está acá y eh, cuando tenemos una recta secante y tenemos dos rectas paralelas se forman ángulos alternos internos sí, siempre son alternos internos aquellos que vienen así de esta manera cruzada y están adentro del digamos de la parte interna ¿no? Desde los entre las dos líneas paralelas una parte interna y, y y por eso se le llama alternos internos. Cuando son alternos internos, los dos ángulos deben de ser iguales. Bueno, el Y sabemos de que vale 110 grados, entonces beta también debe valer 110 grados. Y con esto ya hemos demostrado que la respuesta es efectivamente ese valor, 110. En el próximo ejercicio vamos a resolver la, la parte 9.